El campo no puede estar ausente. Yo sigo siendo el defensor de los campesinos del país, de la producción alimentaria y todo lo que signifique el alimento del pueblo dominicano. En todas las encuestas que yo he revisado, serias, porque son las encuestas que son pagadas y se ponen en de la gana, todas ven que el mayor problema que hay en la inseguridad. Ya ha llegado un punto culminante y es, es un resultado amplio de muchos factores. Los, los problemas de la desigualdad. Están viviendo algunos funcionarios que sentan lo que no tenían que dar a la La impunidad, la impunidad. Que si tú eres miembro importante del gobierno, nadie te topa. Hicieron si un bandolero de Esas cosas gritan a la comunidad.